Este viernes, 11 de la noche, en El Espejo, reflejamos un especial sobre el Festival de Cine de Bogotá. Hablamos con su director, quien nos cuenta sobre su historia y lo que sucederá este año en el festival. Porque Bogotá es cine. El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, televisión más humana.